Mi nombre es Víctor Damián Rosso, el fundador de la Logia Luciferina, Semillas de Luz Universal. El santero, hechicero espiritista y vivo más reconocido en América Latina. Contáctenos desde cualquier parte del mundo. Si está sufriendo por amor, si esa persona le abandonó, si esa persona no quiere regresar. Nosotros se la regresamos, no importa la distancia donde se encuentre. No importa donde esté, nosotros hacemos que esa persona regrese a su lado. Ligado o ligada, doblegado, sometido o sometida, humillado o humillada. Trabajamos con magia negra, con magia blanca, con vudum negro ancestral o con siete misas negras. En los, nuestros altares le ritualizamos el mejor trabajo de magia negra con resultados 100% efectivos. Así pues que no hay razón para que usted siga sufriendo por amor. Atrévete ya y déjate sorprender.